Lentejas, comida de viejas, si quieres te las comes y si no las dejas Lentejas, hace crecer las cejas y si fuera las dejas vienen las abejas Lentejas, lele le, lentejas Ponlas en un tejado pa' pegar las tejas Lentejas Lentejas Le le lentejas Lentejas Las comen las ovejas Lentejas Le le lentejas Se las comen las viejas Sale por las orejas Lentejas Lele le, lentejas Y si se ponen viejas, déjame una queja Lenteja Le le lenteja Una y dos y tres lentejas, ya lo ves Le, le lentejas La canción de la lenteja Hace crecer las cejas, a las viejas, por las orejas, a las ovejas y las abejas. Le le le teja. Fin.